El Grupo de Investigación GINA, del Centro Ambiental y Ecoturístico del Noro Oriente Amazónico, SENA, Regional Guayira, desea hacer una especialización a todos nuestros aprendices, instructores e investigadores para que participen en la convocatoria interna CENOVA 2019-2020. Para eso, CENOVA ha organizado unas estrategias como apoyo a nuestros investigadores. Lo primero, estamos desarrollando un curso de formación de proyectos de lunes a viernes en el ambiente Caranacoa de 3 a 4 de la tarde. Adicionalmente, para aquellas personas que no puedan asistir o no deseen asistir a esta formación, también recuerden que en el ambiente Caranacoa de 2 a 3 de la tarde, estamos apoyándolos con un grupo interdisciplinar en el desarrollo y formulación de sus proyectos. Como tercero, hemos conformado un equipo de multimedia para el desarrollo del video pitch, solicitado dentro del formato establecido por la Dirección General. Como cuarto, hemos conformado un grupo de dos aprendices, capacitados y expertos en la actualización de sus datos en el CVLA. Lo único que se requiere es su disposición para poder tener todos sus datos perfectamente diseñados en su CVLA. Y por último, recuerde que tenemos un grupo interdisciplinar de apoyo para el diligenciamiento de los formatos. No pierdan esta gran oportunidad. Recuerden, que el próximo 25 de julio es el plazo para la entrega de proyectos en nuestra convocatoria interna del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nord Oriente Amazónico CAE. Los invitamos a participar activamente.